Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y feliz año a todos este 2022. Me, me es un placer volver a tener a todos y todas por acá. Y bueno, ya empezamos el año, ya se nos vienen cosas bonitas y con eso, pues desearles además de lo mejor, eh, que todos los retos y todas las cosas que afrontamos el 2021 se vuelvan un aprendizaje y que este 2022 se vuelva de mucha paciencia y bondad. Que sea una experiencia linda para todos y todas. Entonces, ahora sí, búsquense un espacio tranquilo, confortable y vamos a disfrutar de esta media horita de paz. Entonces, voy a sentarme confortablemente. Y concentrar mi atención en ese punto de luz frente a mí. Veo su brillo, su luz, su resplandor. Y ese punto de luz me ayuda a concentrarme. A estar aquí, ahora, inhalando profundo, poco a poco, voy a permitirle a mi cuerpo relajarse, soltar tantas cargas que estuve cargando y llevando el año pasado. Hoy, el 10 de enero, suelto el pasado. De mis hombros dejo de cargar tantas preocupaciones. Este segundo, este instante, es como una burbuja en el tiempo para mí. Y así me regalo este espacio de relajación y permito que mi cuerpo poco a poco vuelva a sentirse tranquilo, visualizando cómo cada músculo suelta toda la tensión. Volver a sentir livianés en mi cabeza, en mi corazón. Livianez en la espalda y en los hombros. Los brazos, las manos se vuelven livianas. Mis piernas, mis pies. Todo el cuerpo está en un agradable estado tranquilo, relajado, y cada vez más profundamente voy logrando un estado de paz. Mi cuerpo se siente como si el peso de la gravedad ya no influyera sobre mí, tan libre y liviano, que me permite centrar ahora mi atención hacia mi interior, hacia este espacio Absolutamente tranquilo, suave, cómodo, donde yo soy libre de sentir lo que realmente soy, de experimentarme en la libertad que trae ser un alma, y no cualquier alma, soy energía espiritual radiante, mi brillo, mi resplandor, trae un color único y una forma, y solo yo, el alma, soy capaz de emitir. Al igual que en el cielo hay millones de estrellas, pero cada una de ellas tiene su brillo particular. Yo soy como una estrella espiritual, sutil libre y eterna, tan tranquila, estoy en un espacio de absoluto silencio. El alma ha regresado a su hogar. Estoy... Completamente en calma, totalmente desapegada del mundo físico, estoy en mi hogar del alma, aquí, todo lo que siento, respiro, pienso, es una Paz natural, eternamente libre, completamente pura, el alma que soy, en mi mente y mi corazón en este agradable lugar del más dulce silencio, se vuelven tan claros. Toda la confusión y la influencia del ruido de tantas situaciones ha quedado atrás. Aquí soy Solo paz. Es este paréntesis en la vida, en mi historia, donde el alma se vuelve a recargar de su propia naturaleza, tan pacífica, agradablemente luz, Y vuelvo a disfrutar de estar más allá del ruido, más allá del sonido, que de regreso en mi capullo de paz. Disfruto de este silencio, de la recarga que hay en mí aquí. Donde todo el sufrimiento, todo el dolor, se terminaron aquí en mi hogar. No hay ni una otra cosa más que la paz. Yo soy paz. Soy luz soy libre y por un breve instante voy a entregarme a esta dulce experiencia de solo ser paz con esa liviandad esa frescura y claridad que trae el estar más allá de todo, en mi propio hogar espiritual, donde ya no tengo que cumplir con ningún papel, solo soy el alma eterna, radiante, Brillante. Completamente en paz. Tan agradable. Natural. Suave. Como. Paz eternamente. La paz de este lugar me envuelve profundamente como un capullo de luz. Aquí puedo percibir a todas las almas, a toda la familia humana, en su forma más plena, pura en el estado original de cada una de las almas y en el centro de todos. El alma más amorosa de toda la existencia, el ser supremo, mi guía, mi padre, el profesor del alma. Siento su propia luz envolviéndome y haciéndome brillar en ese brillo especial de amor. En esta paz infinita, Siento su compañía especial, que me hace sentir que el alma no necesita tanto para ser feliz, que todas las situaciones que afronto aquí en este cuerpo, en este mundo, son para que yo misma pueda descubrir mi potencial y volver a entender quién soy en realidad y entender a la humanidad en su propio ciclo de historia. Que las cosas que suceden no son casualidad. Las acciones humanas, las decisiones tomadas de forma errada han causado sufrimiento, desesperanza. Pero ahora puedo sentir su amor guiando a cada una de nosotras, las almas, abrazándonos y suavemente explicando Y para poder volver a ese estado original tan pleno, donde el alma alcanzó lo que había buscado por tanto tiempo, tengo que soltar mis viejas costumbres, mi identidad equivocada de solo pensar que soy, este cuerpo, esta materia, solo esta vida. Yo soy un alma que trasciende, un alma que ha existido eternamente y que mi estado original es el de esta plenitud espiritual. Su amor y su cercanía me hacen sentir que no me falta nada. Su amor, ser realmente amado por Dios, por el alma suprema, me hace sentir que no me falta nada. Y a la humanidad entera también. Este año, este nuevo inicio, trae tantos nuevos amaneceres, de despertar la fuerza de la esperanza en mí, en los corazones de tantas almas que sufren que sufren por enfermedad o por vacíos en el corazón. Hoy, ahora, yo el alma en mi hogar de luz, estoy tan llena de amor y soy capaz de escuchar. su llamado desesperado, Dios, ¿dónde estás?, Dios, son tantas cosas que he sufrido y puedo sentir al Ser Supremo en su forma incógnita. Estando siempre para cada alma, en su forma de sol espiritual. Su luz jamás se apaga, su amor nunca disminuye, pero soy yo el alma que tengo que voltear mi vista hacia la luz. Soy yo el responsable de volver a despertar mi conciencia y volver a redirigir mi vida a lo que quiero vivir. Ayudar a tantas almas en este mundo a reconocer su propia fuerza. El enorme potencial que reside en cada alma es ilimitado. Somos seres tan poderosos, tan capaces, con tal cantidad de amor que puede mover montañas y sentir el amor eterno del Ser Supremo, como un rocío que refresca cada corazón. Todas y cada una de las almas tiene derecho a esa frescura, a ese abrazo espiritual, a ese amor que da sentido a la existencia, cada alma muy pronto dejará de sufrir. Puedo sentir el amor del Ser Supremo alcanzando de forma incógnita cada ser y como un guía eterno, guiándonos a todos de regreso al hogar. Allí donde solo hay paz, plenitud, eternas. Y con esta dulce imagen de la humanidad, volviendo a su origen, a ese espacio de armonía, a ese espacio de absoluta paz, yo el alma, tengo aquí una misión, yo soy como una luz en medio de la oscuridad y aquello que yo misma logro sentir, puedo compartirlo con aquellos que tanto lo andan buscando. Así abro mi corazón este año, Este nuevo amanecer, Y abrazo desde el corazón A todas y cada una de las almas. Yo perdono mis propios errores, yo perdono a todas aquellas almas que en algún momento tomé sufrimiento de ellas. Hoy, ahora, en este nuevo día de este nuevo año, suelto del corazón, todo ese resentimiento y soy capaz de empezar, limpia, libre, feliz, soy un alma digna de ser feliz, y los retos que traiga, las situaciones que traiga, este nuevo recorrido, Van a ser mis maestras. Voy a despertar absolutamente todo mi potencial. Soy un alma eternamente paz. Poco a poco... Voy a volver a sentir mi cuerpo en esta silla, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo al aquí y a la hora. Y si tenía cerrados los ojos, los no abro. Om shanti. <coughs> Puesto a entrar de nuevo hablar. Entonces, ahora nos toca nuestro mensajito de esperanza. Vamos a ver qué nos trae hoy. El libro compañera de Dios. Entonces, hoy, segundo lunes del 2022, tenemos <risas> respeto por los demás. La cortita dice. El respeto por los demás es el resultado de la conciencia espiritual. Con la conciencia espiritual reconozco los esfuerzos de los que me rodean para mejorarse a sí mismos. Esto me anima a enfocarme más en el potencial de mis acompañantes y en sus características especiales, en lugar de hacerlo en sus defectos. De hecho, este es el método para ayudar a los demás a liberarse de sus defectos. Puedo juzgar la calidad de mi conciencia espiritual cuando, no, viendo cuánta fe tengo en la transformación final de mis compañeros. Esta fe y amor es respeto verdadero.